Las temperaturas descienden considerablemente en el país. En la ciudad del Alto se registró menos 5 grados. En Potosí, al menos, la temperatura descendió menos 13 grados. En los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz existe una alta probabilidad que caiga la helada este fin de semana. Las temperaturas, los descensos bruscos de temperaturas se registrarán también en el Chaco de Tarija, de Chuquisaca, en Santa Cruz. Eh, hay que tomar los recaudos necesarios, hay la probabilidad de heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Este sábado también ingresará por el sur del país un frente frío con vientos de 60 a 80 kilómetros por hora afectando a los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando el cual provocará descensos de temperaturas que baje hasta 10 grados en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. El siguiente estará descendiendo entre 8 a 10 grados, eh, de acuerdo a las temperaturas que registremos el día de hoy. Van a bajar bastante en, en el sector del, del Chaco principalmente y en los valles, como ya lo decía, eh, pero igual eh, paulatinamente en el occidente continuarán bajando hacia los meses de junio y julio, donde se son donde se presentan las temperaturas más bajas.